El lupus es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario del paciente ataca varios órganos y tejidos, dañando e inflamando la piel, las articulaciones, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso, etc. Hola, ¿cómo están? En nombre del equipo del canal Vida y Estilo Saludable les damos la bienvenida a este video, donde hemos venido a hablarles de un tema muy importante. El embarazo en mujeres con lupus eritematoso sistémico. Aunque el embarazo en mujeres con lupus estuvo contraindicado durante muchos años porque se asociaba a riesgos importantes, ahora es posible conseguir un embarazo sin riesgo para la madre ni para el niño. Al tratarse de una enfermedad autoinmune, no existe una cura definitiva, pero es posible controlar esta enfermedad con fármacos que pueden regular el sistema inmunitario y contener la inflamación. Además, la reciente aparición de nuevos fármacos biológicos ha abierto nuevas opciones de tratamiento que mejorarán la calidad de vida de los pacientes. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad común en las mujeres jóvenes y no afecta a su fertilidad. Por tanto, la situación clínica de un embarazo en una paciente con lupus no es infrecuente. Esto da a algunas de estas mujeres la oportunidad de pensar. ¿Qué ocurre si los síntomas de lupus aparecen durante mi embarazo? Nuestra recomendación es informar al médico inmediatamente si los síntomas de lupus se repiten o empeoran durante el embarazo. Los médicos pueden tratar los síntomas con medicamentos que no dañan al bebé. Las mujeres con lupus pueden quedarse embarazadas sin problemas y la mayoría tienen embarazos normales y bebés sanos. Sin embargo, las mujeres con lupus que se quedan embarazadas se consideran de alto riesgo. Esto significa que los problemas durante el embarazo son más probables en las mujeres con lupus. Esto no significa que haya necesariamente problemas. Otra cuestión que preocupa a las mujeres con lupus es. Tengo lupus y quiero tener un bebé. ¿Es seguro quedarse embarazada? Sí, las mujeres con lupus pueden quedarse embarazadas sin problemas. Si la enfermedad está controlada, es poco probable que el embarazo provoque un brote. Sin embargo, es necesario empezar a planificar el embarazo con mucha antelación. La enfermedad debe estar controlada o en remisión durante los seis meses anteriores al embarazo. Si el lupus está activo y te quedas embarazada, corres el riesgo de sufrir un aborto espontáneo, de que nazca un bebé muerto o de que se produzcan otros problemas de salud graves para ti o para tu bebé. El embarazo es muy arriesgado para algunos grupos de mujeres con lupus. Esto incluye a las mujeres con presión arterial alta, enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, enfermedad renal o antecedentes de preeclampsia. También pueden incluirse las mujeres que hayan sufrido un accidente cerebrovascular o una inflamación debida al lupus en los últimos seis meses. Debes encontrar un obstetra especializado en el tratamiento de mujeres con lupus en el embarazo, que siga los embarazos de alto riesgo y que pueda colaborar estrechamente con tu médico de familia. ¿Estoy en mayor riesgo de complicaciones en el embarazo? Todas las personas con lupus tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo. Pero también hay cosas que pueden aumentar el riesgo, como Presión arterial alta Problemas renales Problemas sanguíneos, como coágulos o falta de plaquetas En la sangre está presente un determinado tipo de proteína, denominada anticuerpos antifosfolípidos, que puede aumentar el riesgo de formación de coágulos y de pérdida del embarazo. El riesgo es aún mayor si ha tenido estos problemas en el pasado, aunque no los tenga ahora. El riesgo también es mayor si ha tenido complicaciones en un embarazo anterior. Habla con tu médico sobre los riesgos de las complicaciones del embarazo y haz un plan para evitarlas. Si colaboras estrechamente con tus médicos y esperas a quedarte embarazada hasta que los síntomas estén controlados, tienes muchas posibilidades de tener un embarazo saludable. Tengo lupus y estoy embarazada, ¿nacerá mi bebé con lupus? No, pero algunos bebés nacidos de madres con lupus desarrollan lo que se llama lupus neonatal. El lupus neonatal no es el mismo tipo de lupus que afecta a los adultos y no significa que estos niños vayan a tener lupus cuando crezcan. El síntoma más común de lupus neonatal es una erupción en la cara del bebé. La erupción suele desaparecer a los seis meses del nacimiento. En raras ocasiones... Los bebés con lupus neonatal presentan el llamado bloqueo cardíaco congénito, que puede detectarse durante el embarazo. Los bebés con bloqueo cardíaco congénito deben ser tratados inmediatamente después del nacimiento y pueden necesitar un marcapasos para controlar el ritmo cardíaco. Durante el embarazo, el médico analizará la sangre en busca de anticuerpos anti-SSA barra diagonal RO y anti-SSB barra diagonal A, proteínas que aumentan el riesgo de bloqueo cardíaco del bebé, también puede ser necesaria una ecografía para comprobar si hay problemas en el corazón del bebé. Recuerda que la mayoría de los bebés nacidos de madres con lupus nacen sanos. Puedes colaborar con tus médicos para tener un embarazo saludable. ¿Puedo seguir tomando mi medicación para el lupus? Esto depende de la medicación que estés tomando. Algunos medicamentos para el lupus, como la hidroxicloroquina, son seguros durante el embarazo. Sin embargo, algunos otros medicamentos para el lupus, como el metotrexato, pueden causar graves defectos de nacimiento. También es importante saber que algunos fármacos para el lupus pueden permanecer en el organismo durante varios meses después de su suspensión. Puede ser necesario interrumpir o modificar el tratamiento hasta tres meses antes de intentar un embarazo. Si estás planeando un embarazo, pregúntale a tu médico qué tratamientos para el lupus son seguros para ti. ¿Qué ocurre si tomo un medicamento peligroso durante el embarazo? No te asustes, pero infórmale a tu médico inmediatamente. Tu médico puede ayudarte a interrumpir o cambiar el tratamiento y hablar contigo sobre el riesgo de defectos de nacimiento. Recuerda que tus médicos están ahí para apoyarte y ayudarte a encontrar el plan de tratamiento adecuado. ¿Puedo dar el pecho si tengo lupus? Sí, la lactancia materna es posible para las madres con lupus. Sin embargo, algunos medicamentos pueden pasar al bebé a través de la leche materna. Habla con tu médico o enfermera sobre si es seguro dar el pecho con los medicamentos que utilizas para tratar el lupus. ¿Es hereditario el lupus? Otro problema para las madres jóvenes con lupus es la predisposición genética. Sin embargo, el lupus no es hereditario. Solo hay un 5% de posibilidades de que un recién nacido tenga la enfermedad. Antes del embarazo. Habla con tu médico sobre tus planes con antelación, al menos entre 3 y 6 meses antes de que comience tu embarazo. Hablar con tu médico de antemano te ayudará a planificar un embarazo seguro. Es posible que tengas que cambiar tu tratamiento contra el lupus entre 3 y 6 meses antes de tu primer intento, por lo que es importante planificar con antelación. Juntos podrán elaborar un plan para reducir el riesgo de problemas durante el embarazo lo mejor es esperar a que el lupus no sea muy activo y los síntomas estén bien controlados con medicación. Que pueda tomarse con seguridad durante el embarazo. Si no estás preparada para quedarte embarazada en ese momento, es importante que utilices métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no planificado. Durante el embarazo Un médico especial, llamado especialista en medicina materno-fetal, Puede colaborar con tu reumatólogo y otros médicos para ayudarte a mantenerte sana durante el embarazo. Asegúrate de saber con qué frecuencia necesitas ver a tu médico durante el embarazo y no te saltes ninguna visita. Estas citas son muy importantes porque el médico puede analizar la sangre y la orina en busca de signos de problemas durante el embarazo. Estas pruebas pueden detectar problemas en una fase temprana, que luego son más fáciles de tratar. Planea dar a luz en un hospital con una unidad de cuidados intensivos neonatales. En una unidad de cuidados intensivos neonatales se puede atender mejor al bebé si surgen complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene el embarazo? Muchas personas con lupus tienen embarazos saludables, pero el lupus aumenta el riesgo de varias complicaciones graves, como coágulos de sangre, problemas renales, presión arterial alta, que puede provocar una enfermedad grave llamada preeclampsia. Problemas de crecimiento, si el bebé crece muy lentamente en el útero. Nacimiento prematuro, cuando el bebé nace demasiado pronto. Aborto espontáneo, pérdida del embarazo antes de la semana 20 de gestación. Mortinato, pérdida del embarazo después de la vigésima semana de gestación. Un bebé con lupus neonatal o bloqueo cardíaco, una enfermedad rara que puede afectar al bebé, algunas personas con lupus tienen anticuerpos antifosfolípidos, ciertas proteínas en la sangre que pueden aumentar el riesgo de coágulos de sangre y de aborto. Si los análisis de sangre muestran la presencia de estos anticuerpos, el médico puede administrar un medicamento para prevenir los coágulos de sangre durante el embarazo. Después del embarazo Algunas mujeres desarrollan preeclampsia o síndrome ELP inmediatamente después del parto. Este síndrome se presenta en aproximadamente 1 a 2 de cada 1.000 embarazos. La preeclampsia se caracteriza por la hipertensión arterial y la proteinuria, que comienza en la segunda mitad del embarazo. La preeclampsia conlleva un riesgo importante de accidente cerebrovascular, parto prematuro e incluso la muerte de la mujer y el feto. Alrededor de 2 de cada 10 mujeres embarazadas con lupus tienen preeclampsia, una afección grave que requiere tratamiento inmediato. El riesgo de preeclampsia es mayor en las mujeres con lupus que ya han padecido una enfermedad renal. En la preeclampsia, puede experimentar un aumento de peso repentino, hinchazón de las manos y la cara, visión borrosa, mareos o dolor de estómago. Es posible que se adelante el parto. En los casos graves, la preeclampsia puede convertirse en eclampsia, en la que la madre también sufre convulsiones. El tratamiento definitivo de la preeclampsia es el parto, una vez extraído el feto, y, probablemente, más importante, la placenta, la hipertensión, la proteinuria y los riesgos desaparecen. Es raro que estos problemas se desarrollen después del alta hospitalaria, pero si los síntomas de estas condiciones aparecen después del parto, debes buscar atención inmediata. Concierta una cita de seguimiento con tu reumatólogo dos o tres meses después del nacimiento de tu hijo.